Buenos días, tardes o noche. Aquí tenemos mi nuevo celular que me he comprado. Mi anterior celular era de esta misma marca. Era de los Bullefon. Esto es una base para el celular. Es decir, una base de carga inalámbrica de la marca. La caja bien hecha. Lo mandan por correo. De 15, igual a la carga. Toma, eh, este se da soporte a 18 de carga máxima, creo que. Hay. Y el cargador que yo tienen es 15. Este es el Álmol 14. Viene más o menos protegido. La caja parece que es la misma que el otro. Si bien que estoy rápido que por la mañana, ¿eh? y tengo una cita dentro de poco, que vino. pero rápido así viene se parece mucho a la caja anterior del otro aunque el otro era más orientado a escala que este que es el 6 es más industrial en lo que quiere dar con la caja así no es con el que estoy grabando Una, una puertita El que tengo es un, a, un A11 Porque el anterior el, Se le entró agua Y como el, y el estaba aquí porque no funcionaba y me, y me puse a abrirlo, dañé el celular Esta es la versión Pro Que voy a decir, ahí está en el esquina Que trae y sí, Protección contra agua y contra polvo También de la pantalla Procesador Y dice 6 64 de RAM Le voy una memoria también que tengo Para que tenga... 200 y pico, ¿qué carajo es esto? Ah, desbloqueado para todos eh, NFC para carga. Ah, pensé que era de 15. Entonces, ¿cuál es, el de, ¿cuál es el de 18? Mil mAh, que es una burrada. Y 20 megapíxeles. Vamos a quedarnos un poco de cosas de la mesa. Entonces, aquí de seguro están los papeles y todo eso ah, no, lo abrió donde era como no lo se abre ah okay. un protector de pantalla voy como el otro, que tengo un protector de pantalla extra un pincho, para poder abrirlo seguridad, así como funciona el celular, como es y... papeles el celular es una bestia que es un dedo de ancho vamos a dejarlo aquí. aquí, hay que ir a la caja para terminar y el cargador, un cable rojo, igual que el anterior ah entonces para el celular, para agarrarlo, por donde será no aquí, ah, por ahí por agarra el lo y lo guinda. y el cargador el europeo, no me mandaron ningún adaptador ¿Dónde está la información? carga rápida tal. 12 voltios 1.5 mpel 35 vatios que dice no 18 ah entonces por cargador es 18 vatios y en alámbricos son 15 hosta ah, oh, así era tampoco espérate, no trae ningún adaptador entonces aquí tengo el celular lo mismo coge se ve ahí, se ve, se ve. Una nano SIM y una SIM. Si coge tiene puede coger dos memorias. Un de Charger, las cuatro cámaras. No sé, ¿cómo tú se abre? Se destiliza. Es, rosa, es más rosado en este. Creo que lo he cortado. 20 megapíxeles. Sí, es un almatrote. ¿Tiene ah, ¿Tienen protector de pantalla? No tiene. Vamos a ponérselo entonces. Yo le también diría que está mal. Porque he aprendido que, que si tienes un protector de pantalla, pónselo. Porque se va a romper en algún momento. Es plástico el protector de pantalla. No de cristal. Si quieran de encenderlo. Si sí, fue que se pegó ya arriba ahí, entonces por eso tú lo sacando el aire aquí, porque si no te tendrá que ir hacia arriba para terminar de sacarle todo el aire. Encendámoslo entonces. Ahora voy a tener que dejar de grabar porque me pasa lo de este celular que estoy grabando a ver ese. Si Luego cuando termine. Ok, ya volví, ya lo he configurado más o menos todo. Tiene huella de aquí. Dura un rato en desbloquearse. También tiene... Todavía no he configurado algunas cosas. Entonces yo le doy rápido y le doy a mi, a mi cara. Se desbloquea lo hace más o menos regular. Todavía tengo que jugar con un fibrete este botón y alguna cosa. No me gusta que, que to, todas las aplicaciones tengan así en la pantalla. Eso no me gusta. Pero. Y como en este celular, voy a cambiar. Para que vean cómo está el estado de mi celular anterior. Después que le cambié la pantalla y todo, como lo dejé. Pero está bien ahí. Me costó un poco también con mi servicio de celular. Manejarlo. Pero. Tiene buena cámara que tirar la foto cuando tenga que salir ahorita y la pondré en el video. Si sí, también tengo que encontrar el botón para poder desbloquearlo por. dándole a la pantalla, porque eso Me gusta la ciudad anterior. sí lo actives sin darme cuenta entonces. No. No. No lo he activado. ¿Qué más? Si sí, termina de configurarlo. Está bien. Pesa. Es un ladrillo. Pero.. Tengo que también el cargador abrirlo y ponerlo a funcionar para que para saber si todo está bien. La que se me olvidó. Esto dice que con la base original. El problema es que no me vino un adaptador. ¿Cuánto que dice? 12V, 6A, 9 12. Entonces, si yo tengo una regleta aquí que me da más o menos ese voltaje vamos a ver dónde está ok aquí ya se conectó empezó la carga inalámbrica así ah, me da ahí es así. no lo puedes jamás tiene que ser así qué está diciendo no entiendo qué está pasando pero ahora vamos a ver cuál parece que si pones mal el celular en la base no lo detecta ahí está cargando no se ve, vamos a salir al celular ahí, el unión prendió enfoca ahí está cargando entonces le quito la base de un rato pone así y lo pongo cambia rojo y empieza a cargar otra vez entonces eso es todo si sí, voy a poner mejor las imágenes y el video de cómo también se va la anterior. Adiós. Sí. Adiós.